...el jamón ibérico de Bellota. En la Universidad de Córdoba... ...el Grupo de Investigación AGR 287... ...ha trabajado en un proyecto de transferencia... ...subvencionado por la Consejería de Economía... ...Conocimiento, Empresa y Universidades... ...de la Junta de Andalucía. Este proyecto nace con el objetivo... ...de proteger a los productores... ...de jamón ibérico de Bellota... ...y a los...